primero que tienes que hacer es limpiar el área. En este caso vamos a limpiar con leche y un algodón. Sumergir a la leche y lo vas a aplicar en la axila. Exfoliar la piel. Lo único que necesitas es bicarbonato de sodio y poquita leche. Vas hasta formar esta pasta que den aquí. Lo siguiente que vas a hacer es aplicar la mezcla en la axila en movimientos circulares y haz esto por aproximadamente 5 minutos. Vas a usar 2 cucharadas de harina de arroz y 2 cucharadas de bicarbonato. Vas a agregar medio limón y el último ingrediente que vas a poner es una cucharada de aloe vera. Ahora vas a aplicar esto en la axila en movimientos circulares y después vas a dejar esto que actúe de 10 a a 15 minutos. este Y después lo que van a hacer es enjuagar con agua tibia.